Bueno, pues, muchas gracias. Eh... Estoy compartiendo en mi pantalla, ¿se me ve bien? Sí, sí se ve bien, Raúl. De acuerdo. Bueno, uh, yo os animo a seguir esta, vamos a hacer una pequeño ejercicio de innovación y vamos a seguir, quien lo prefiera, este pequeño, esta pequeña sección del webinar por Periscope y Presi. ¿De acuerdo? La, la parte esta del web, webinar se llama Disloquemos el aprendizaje y si tenéis la oportunidad de ver mi cuenta en Twitter, RAntonCuadrado, Uh, allí están los enlaces al, uh, a mi participación en Periscope y al Prezi, ¿de acuerdo? Para poder seguir la participación, eh, la ventaja que esperamos obtener con esta participación vía Periscope es el poder recoger, a medida que avanza la, la presentación, pues vuestros comentarios, porque me saldrán a mí en la pantalla si... si uh, conocéis Periscope. ¿De acuerdo? Bueno, empezamos con ello. Uh, la idea que yo quería transmitir es sobre uh, la dislocación del aprendizaje. De momento es una palabra un tanto rara. ¿Qué es eso de dislocar el, el aprendizaje? Bueno, dislocar significa precisamente cambiar de lugar. ¿no? Estamos, asociamos esto a connotaciones negativas porque cambiar el lugar siempre es introducir eh, una porción de caos allá donde lo apliquemos. Desde luego en hueso es algo negativo, pero la primera acepción de la regla academia es sacar algo de su lugar, no necesariamente... Negativo. Luego ya saltamos a torcer un argumento, sacar de contexto, hacer perder el tino a la compostura. Me gusta mucho esta palabra aplicada al aprendizaje porque en una ocasión lo vi en un manifiesto que se llamaba Arte Dislocado, de Alina Servan, que hablaba de la obra de arte concebida solo en el entorno de un espacio muy determinado, era la galería. Y que probablemente en el momento actual esto ya no se correspondía con la realidad de la expresión artística contemporánea. El aprendizaje también se puede dislocar. De momento hay una dislocación obvia bajo mi punto de vista que es incluso gramatical. Pasamos del individuo como objeto de una dinámica de integración que él no ha elegido, a través de su participación creativa, o podemos pasar, y de la integración en redes de participación, llegando a individuo que es sujeto del cambio. Fijaros que estamos planteando la posibilidad de transitar de individuos que son solo uh, objeto Decían, ¿verdad?, eh, recipientes a llenar con conocimientos, en el que el agente efectivo de este aprendizaje era el profesor, el que llenaba de conocimientos al alumno, y pasamos a un individuo que puede ser sujeto del cambio. Pero esto requiere un cambio real, eh, pasando del, del profesor en su pedestal, en su podium, el profesor que eh, ejerce un uh, dominio de, de, de esta comunicación, una comunicación unidireccional, iba a decir, si es que esto existe, de esta transmisión mera, de esta reproducción, al más estilo al más puro estilo de Borges y pasamos a el sujeto que aprende. Fijaros que ocurre un cambio de sujeto. ¿Y por qué no acompañar esto de un cambio de verbo? Podemos cambiar de la educación al aprendizaje. Esto no es banal, porque si nos fijamos estamos constantemente hablando de procesos educativos, sistemas educativos... A ver, a lo mejor es que no tenemos que educar a nadie, sino que es el sujeto propietario de sus dinámicas de aprendizaje quien aprende. Esta es la primera dislocación que... Uh, proponemos y que es evidente que en entornos como el de eco-learning se está sirviendo en bandeja y se está ayudando a que este cambio conceptual se obre efectivamente. La dislocación, este cambio de lugar del aprendizaje, no entendemos que deba hacerse a, a cualquier costa, sino que eh, tiene que tener bien marcados unos hitos, unos uh, al menos prerequisitos, unas restricciones para que vaya, que cambie de lugar hacia entornos más cercanos a lo que nosotros entendemos que deben ser estos procesos de aprendizaje. La primera piedra evidente para mí, para muchos de nosotros, es la horizontalidad. No se entiende el proceso de aprendizaje sin una uh, proyección real de la horizontalidad. Me estoy, me estoy yendo con retraso, perdonad, ¿me dais un feedback de si se está saliendo bien? Eh, Raúl, te estamos escuchando bien. Ah, vale, perdonad, ¿eh? <risa> perdonad por este... Bien, el, la... estamos hablando de la horizontalidad. Bien, la horizontalidad uh, es una palabra incluso ya de tan sobada que ha perdido el significado. Pero la horizontalidad tiene un significado y es un significado brutal. Fijaros que se pasa en un momento dado, y ahora veremos por ese momento dado, si es que ha existido todavía, de planteamientos en cuanto a los procesos de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje y más eh, en, en procesos reglados, del de argumento de autoridad como fuente eh, privilegiada y casi, diría, única de conocimiento que había de ser reproducido a horizontalizar estas autoridades de modo que las personas puedan hacer su aprendizaje. Eh, tentativamente se decía que esto ocurrió con la invención de la imprenta, ¿Ves algo en lo que yo no estoy de acuerdo? Pues porque, bueno, la imprenta solo significó que había más autoridades que podían uh, imprimir sus libros, ¿de acuerdo? Uh, Kant, años más tarde, bastantes años más tarde, se quejaba precisamente de, de la falta de mayoría de edad, como él lo llamaba, en un opúsculo que denominó que es la Ilustración, y demos un salto de varios siglos en la era de Internet Probablemente estemos asistiendo a la potencialidad de la eliminación de los argumentos de autoridad, pero la realización de la, del marcado mucho más potente de estos argumentos de autoridad que tienen a su disposición uh, mecanismo de, mecanismos de difusión universales. Eh, evidentemente, cuando hablamos de horizontalidad, estamos suponiendo, y esto es clave, no solo que existe un aprendizaje en vez de un, un, una educación, sino que todos aprendemos con todos. Que el llamado profesor se convierte en un animador y se permite el lujo, y esto es un lujo verdadero, de aprender de los aprendices convirtiéndose él mismo en aprendiz. En segundo lugar, hablábamos del constructivismo. Esto es clave, esto es clave cuando estamos tratando uh, de temas de educación y comunicación en la red. Porque, sin entrar, porque ya compañeros con anterioridad han descrito varias de las características del constructivismo en detalle en estas, me gustaría quedarme con una. El constructivismo dice... Uh, en uno de sus planteamientos más notables a mi modo de ver, que se aprende a través del planteamiento de actividades problematizadoras lo más cercanas posibles al lugar en el que está el conocimiento que se desea adquirir. Esto en el caso de Internet, de, de educación y comunicación en Internet, de educación mediática, etcétera, etcétera, significa que lo suyo es que estas actividades Problematizadoras se desarrollen en Internet. Y cuando digo se desarrollen en Internet, a veces puedo plantear, saltar, trascender las paredes del entorno virtual de aprendizaje reglado que actúan en ocasiones como cajas negras, eh, poniendo fronteras a, al campo que es Internet. Por otro lado, todavía si estamos hablando de este campo, el aprendizaje se debe realizar de manera ubicua y 24-7. 24 horas al día, 7 días a la semana. El aprendizaje no para. Con lo cual, necesitamos que los procesos de aprendizaje se sustenten sobre uh, actividades programatizadoras que puedan ocurrir en todo momento. Y cuando digo ubicuo, digo en, en todo lugar, pero también multidispositivo. Es decir, es necesario que estas actividades programatizadoras tomen, uh, utilicen la posibilidad de... Uh, Tener a disposición móviles, uh, dispositivos portátiles, etcétera, etcétera. Incluso uh, dispositivos portátiles de ultimísima generación, como pueden ser Apple Watches, etcétera, etcétera. ¿Mm? Y por otro lado, conectivismo. ¿no? Detener eh, uh, de aquí, porque después de los compañeros, uh, parecería que ha sido osado añadir nada más. ¿Mm? Entonces, metemos todo esto en un embudo y decimos, bienvenido caos. Y bienvenido caos como opción metodológica, porque el caos no es desorden, sino que matemáticamente, y recordemos que el caos viene de uh, la utilización uh, Últimamente, de esta palabra viene de teorías matemáticas, significa un orden tan complejo que es difícil de anticipar. Es decir, en los procesos matemáticos, físicos, incluso de comportamientos, son deterministas si, conocido el, el punto de partida, yo puedo anticipar a dónde van a llegar. Y caótico, y, perdón, e indeterministas si no conozco dónde van a llegar. Y esto puede ser por dos cosas, uno, porque no haya reglas y otra porque sean tan complejas que no sea capaz de, de anticipar cuáles son los resultados de un proceso. Eh, ejemplo clásico, el tiempo. Hace unos años esto era casi mágico, saber el tiempo que iba a haber, ahora con ordenadores cada vez más complejos me acerco más a establecer modelos predictivos. El caos se, y su poesía, ¿eh? ¿por qué no?, pasa a... Uh, una vez desentrañado a algo, pues bueno, mucho más uh, prosaico. En los procesos de aprendizaje, si yo me dedico a hacer una pura retransmisión uh, estilo uh, la reproducción de Bordier, de los conocimientos son totalmente uh, anticipables deterministas, etcétera, etcétera pero si yo me creo la horizontalidad permito a la gente que participa de los procesos de aprendizaje pensar por sí mismo. Uh, me creo que van a sacar conclusiones a través de la participación en actividades reales, problematizadoras, en cualquier momento, y por interacción entre los sistemas más complejos que existen, que son personas, y aún me añadiría más personas con curiosidad, entonces el resultado no es anticipable. Y yo, como profesor, puedo asumir, debo asumir, que una porción significativa de los alumnos, incluso en cuestiones fundamentales puedan llegar a conclusiones distintas a las mías. Que si son capaces de justificar de una manera razonada, no me debe en ningún momento uh, uh, causar ningún problema. El modelo entonces de aprendizaje son comunidades de aprendizaje autopoyéticas. Me encanta lo de autopoyéticas, básicamente es que funcionan como un ser vivo en el sentido de que tienen, uh, siguiendo las ideas de Maturana y Varela, cerramiento operacional, es decir, que uh, eh, tratan de conseguir como un sistema su autoperpetuación en tanto que comunidad de aprendizaje de interés, uh, respondiendo a, a agentes externos para conseguir estos aprendizajes. Las comunidades de aprendizaje autopoyéticas que se generan en entornos de MOOC o incluso en, bueno, en el máster en el que participo en la UNED, para redondear lo anterior, debieran utilizar o uh, tienen la oportunidad de utilizar como actividades programatizadoras algunas fuera de los entornos clásicos reglados de aprendizaje. Y esto es lo que significa dislocar el aprendizaje, lo que significa dislocarlo con las ...a precondiciones que planteaba antes. ¿Tenemos...? ¿Esto es posible hacerlo o no es posible? Eh, eh, siempre es clásica la reticencia de algunas personas... De, bah, sí, bueno, todo esto está muy bonito, pero... ...¿qué ejemplos tenemos de todo esto? Bueno, mi compromiso en, en, en esta participación... ...era comentar pues cinco ejemplos cercanos en el tiempo... El primero es uno que me encanta, que eh, lo denominamos grupos autopoyéticos de activismo. Fijaros, esto parte de la necesidad de lograr un aprendizaje en el Máster de Educación y Comunicación en la web de la UNED sobre eh, el modelo relacional subyacente en las comunicaciones, en las interacciones, en los intercambios que se dan en redes y servicios sociales. Eh, como punto de partida tenemos la discusión de varios libros, muchos de ellos uh, clásicos, y algunos un poco más fuera, de, de, fuera de, lo, de lo trillado, vamos a decirlo así. Y a partir de ahí se pueden plantear algunas preguntas. Las más clásicas en cuanto al modelo relacional, o unas que a mí me gusta mucho hacer por lo que significan de toma de conciencia en entornos muy conocidos, son qué significa eh, estar linkado, estar relacionado con alguien en las redes sociales más perspicuas. Estoy hablando de Facebook, estoy hablando de Twitter, estoy hablando de LinkedIn, etcétera, etcétera. Quedémonos con Facebook y Twitter por ser las dos más uh, conocidas, más perspicuas y probablemente el ejemplo de partida más fácilmente comprensible por uh, todos los participantes en este máster, puesto que al principio no todos están familiarizados con más redes sociales. En Facebook las relaciones son recíprocas y en Twitter las relaciones no lo son. Es decir, yo puedo seguir a alguien que no me sigue a mí. Por más que hay un fenómeno conocido, incluso aceptado, y en algunos... Uh, artículos o post deseado, que es el del follow back es decir, el, el uh, tú me sigues a mí y parece que es una norma de etiqueta seguirte yo a ti ¿Mm? <risa> parece que se me ve que yo no estoy muy de acuerdo en esto bueno incluso para mí una medida de, de um, seriedad de una cuenta es que tenga, que tenga un, un desequilibrio entre seguidores y, y seguidos bueno eh, ¿Cómo hacemos que eh, los alumnos, más, a, más allá de lo que yo pueda entender, como lo deseable, uh, o incluso mis um, pensamientos acerca del modelo relacional, lleguen a conclusiones por sí mismos? Eh, lleguen a comprender qué significa, uh, cómo, cómo son las dinámicas de seguimiento, de interacción, en uh, redes tan dispares como Instagram, uh, Tumblr, uh, Pinterest, etcétera, etcétera. Bueno, pues evidentemente los alumnos tienen que utilizar estas redes. Parecía un poco artificial simplemente decir a los alumnos, uh, utilizad estas redes y, y sacad conclusiones, con lo cual uh, tuvimos que plantear una actividad concreta, pero no queríamos atar tanto la actividad que constriñera la libertad de los alumnos a la hora, bueno, de encontrar un interés en, en esto, porque, por ejemplo, por, a mí me gusta la, la, la poesía, yo participo en entornos de creación poética, eh, enlazo estos entornos de creación poética a través de la herramienta IFTTT para que lo que yo publico en este entorno se vea transmitido a Tumblr, Instagram, Twitter, Facebook, etcétera, etcétera, y tengo una comprensión de cómo funcionan estas cuatro o cinco herramientas y servicios sociales. Pero, evidentemente, no todo el mundo tiene por qué tener un gusto por la poesía. ¿Qué se plantea como actividad programatizadora? Bueno, si hemos aprendido uh, o tenemos un bagaje suficiente teórico sobre cómo se realizan las federaciones de grupos de interés en la red, cómo uh, se dan los modelos relacionales, bien, plantean, pl eh, por favor, eh, plantead vosotros qué grupos de interés tenéis para realizar un activismo eligiendo la temática, el target, las herramientas posibles, poniéndolo todo en común con, con el resto de los alumnos, de tal modo que puedan aprender unos de otros herramientas o, uh, ah, mira, estos están utilizando esta herramienta para esta cosa, ¿a ver si la puedo utilizar yo? Del mismo modo, eligen tamaño de grupo, porque unos activismos pueden uh, uh, necesitar un tamaño y otros otro, eligen colaborar unos grupos con otros para federarse logrando metas mayores, de algún modo se hace una micro, un microactivismo en la red porque dura normalmente lo que dura el parcial, del cuatrimestre que dura la asignatura, si bien hay muchos de los alumnos que después le cogen el gusto y continúan trabajando con ello. Y incluso se permite, del mismo modo que se permite elegir el tamaño de grupo, se permite también elegir el participar en uno o varios grupos. No de una manera uh, de repartición clásica de trabajo en grupos, sino cada uno aportando lo que puede. Hay gente que uh, conoce bien el mundo del diseño y puede, uh, para varios de los grupos, diseñar un logo, por ejemplo. ¿Qué ejemplos tenemos? Bueno, uh, tenemos gente que... Uh, iba a pulsar, pero probablemente nos vayamos de tiempo. Gente que eh, hace activismo sobre... La llaman Oda al Caminar, he elegido aquí, si veis en la pantalla, una cuenta en Twitter, pero tienen, tienen también Tumblr, Facebook, etcétera, etcétera, hacían un activismo multidispositivo, uh, hablaban sobre senderismo, caminar, etcétera, etcétera. Otros sobre lo que tiene que ser un profesor 10, que llamaban ellos, otros sobre lo que es un viaje perfecto, otros planteaban un repositorio de sonidos de ave a lo largo del mundo geolocalizados, otros... y... Eligiendo ellos cuál es la temática que les atrae, se consigue que realmente se impliquen en la utilización de redes y servicios de la red. Segundo ejemplo, videoconferencias multidireccionales. A mi modo de ver, los entornos virtuales de aprendizaje tradicionales ofrecen pobres soluciones. Uh, también habría que decir que probablemente los anchos de banda de que se disponen no permiten estas videoconferencias multidireccionales. Entonces, soluciones. ¿Por qué no usamos Hangout más Slack? Eh, estoy hablando no en este webinar porque Slack evidentemente uh, requiere eh, invitaciones previas y no, hubiera, y no hubiera sido posible. Pero hay entornos en los que eh, hay alguien hablando en Hangout, pero en la mitad de su pantalla, todos los que le están escuchando comentan en Slack y él da feedback continuo, a la gente que está comentando a través de este bueno, servicio que se llama Slack, que para aquellos que no le conozcáis, muy recomendable, funciona para grupos de trabajo de una manera uh, que podría denominarse como un WhatsApp súper uh, potenciado. Eh, y hacer el Broadcast más Twitter. Y si utilizo directamente Periscope, como estamos utilizando aquí, que da la oportunidad a los que están viendo la retransmisión de comentar. Bueno, hay eh, otras posibilidades. Ejemplo número 3: una base abierta de análisis de imágenes en, Twitter, en Pinterest. Perdón. En un momento dado, estamos eh, eh, haciendo una actividad de análisis de la imagen, análisis denotativo, análisis connotativo, y eh, podríamos quedarnos en a través de foros poner una foto y que la gente comentara, bueno, que en realidad muchos de los foros ni siquiera dejan poner fotos, sino el enlace, se pincha, se ve la foto aparte, o podemos hacer algo, uh, hay modo de ver, puesto que estamos hablando de análisis de la imagen básicamente en Internet, mucho más potente que es crear un tablero en Pinterest, que vamos, uh, bueno, este es uno de los enlaces del tablero en Pinterest que tiene Comentarios de gente y de manera totalmente natural, porque Pinterest es una aplicación que, perdón, Pinterest es un servicio social o una red social que tiene aplicación web y de una manera totalmente, aplicación web y aplicación móvil de una manera totalmente natural, la gente comenta, eh, cuando alguien comenta le llega el mensaje a otra persona que comentó eh, y se puede hacer realmente un análisis grupal de notativo y connotativo, no uh, trascendiendo las restricciones inherentes a formatos como los foros, que son muy potentes, pero que en ocasiones se puede sacar mucho más partido de ello. ¿Qué otra oportunidad nos da a utilizar Pinterest? Pues la construcción de una base abierta de análisis de la imagen. Si yo quiero uh, que mis esfuerzos de comentarios de imágenes, además sirvan como repositorio de análisis comentadas, perdón, de imágenes analizadas y comentadas, y comentadas en, en el seno de una comunidad de aprendizaje real, viva, ¿por qué no exportarlo a la web de modo que sea visible por uh, otras personas que puedan sacar partido de estos análisis de la imagen? Bueno, pues ahí está la, la respuesta más de 1.400 pines que quiere decir imágenes más de 200 participantes evidentemente hay unas imágenes mucho más uh, mucho más comentadas que otras uh, a ver el tablero se llama spinters.com edu comunicación educación y metodología tiene 500 seguidores que quiere decir bueno tampoco está mal 200 personas participando y sin hacer ningún género de, de publicidad, vamos a decir, se han logrado tener 500 seguidores. Vale, suponer que 200 de los seguidores sean los 200 participantes. Pero aún con todo y eso, esta ganancia de 300 seguidores significa que 300 personas, eh, pues que no hemos hecho ninguna publicidad, directamente interesadas en esto. Otro ejemplo. Maravilloso. Vamos a hablar de co-creación horizontal y abierta. De creación colaborativa, horizontal y abierta. Bien, ¿qué puedo utilizar? Me pongo a analizar. Eh, Wikipedia permite co-crear contenidos pero no es horizontal. Los blogs, bueno, como sistemas son horizontales pero de uno en uno no. Branch, no me vale porque no es abierto. Pinterest, no me vale porque no es abierto. Uh, Twitter. Eh, en realidad, lo que se co-crea no son contenidos. En todo caso, pueden cocrear conversaciones, pero muy entre comillas. Eso no funciona como un como un componente de contenido. Slack no es no es abierto. GitHub no es horizontal. menéame bastante interesante, uh, pero mm, no es horizontal ni muchísimo menos. Los servicios como IMDB, Foursquare, entre lectores. Mm, ahí, ahí, ahí. pueden estar los, los contenidos que se crean a veces están, vamos a llamar, cocinados con lo cual no me valen, vale tenemos una gora de co-creación de componentes horizontal y abierta que se llama EasyJuSing y por qué no proponer aprender eh, poner proponer escenarios en los que aprender qué significa co-crear de manera horizontal y abierta a través de esto y, y hemos hecho varias experiencias como la creación de un libro de haikus en un colegio público, que, que además posteriormente fue editado por Melinas Cartoneras en una factura realmente deliciosa, o, y esto es de nota, a la, incluso se llegó a proponer una novedad conceptual brutal en una convocatoria de concurso, un, un concurso de poesía para a decorar hitos urbanos en los que estas poesías habían sido creadas colaborativamente. Entonces, los, el ganador podía ser, co, perdón, como de hecho así fueron, uh, textos que no eran de una persona, sino de varias. Vertebrar la comunidad de aprendizaje usando Slack. Continuamos. ¿Por qué no dar un paso al frente y en vez de usar foros, utilizar Slack, que es multidispositivo, es potente, permite comunicación 24/7? Bueno, pues hemos saltado de los foros a Slack. Bueno, hemos dado la oportunidad de hacerlo así, este mismo año, en una comunidad de, de 110 personas, y estos 100, bueno, hubo 105 participantes de los 110 potenciales, por hay 110 alumnos, pero que, eh, o sea que hay cinco alumnos que, que en realidad ni aparecieron uh, por clase, vamos a decirlo así, instauraron 66 canales, más de 80.000 mensajes, Estamos hablando de solo en un cuatrimestre. ¿eh? Fijaros el potencial brutal de comunidad de para la comunidad de aprendizaje de 80.000 intercambios comunicativos a través de algo que tengo en mi móvil instalado. Después hacemos un... Vemos el resultado, si pincháis ahí vemos el informe de... Bueno, se les hizo un, una encuesta a los alumnos y al final... Uh, voy a pasar directamente al final. Bueno, aparte, ¿Es la que ha contribuido a horizontalizar la comunidad de aprendizaje? 5,94 de media sobre 7, que es, que es algo tremendo. ¿Cómo ha contribuido, ha contribuido a establecer redes de comunicación en, entre los alumnos? 6,47 puntos entre 7. ¿Cómo crees que es la que ha contribuido a mejorar, ampliar la comunicación? 7 absolutamente. Media 6,22 Extraordinario. Y al final hay una pregunta brutal cuando además este, los alumnos de esta asignatura son de un máster uh, que tiene que ver con educación. ¿Utilizarías Slack en el futuro en una experiencia educativa en la que fueras conductor? Esta encuesta es anónima, por supuesto. Sí, 97%. 35 sobre 36 encuestados Yo creo que esto hace que nos podamos plantear la utilización de Slack. Y me gustaría acabar con el maravilloso ejemplo del que llamamos el aprendizaje a toda pastilla de Automatic. Automatic es la empresa que, uh, el editor, vamos a decir, de WordPress. WordPress, como sabéis, es una comunidad brutal. Uh, depende de quién domine esta estadística, uh, que sustenta entre un tercio y algo más del tráfico mundial en Internet es decir, que entre aproximadamente un tercio del tráfico mundial y tienen como compromiso, como objetivo llegar a la mitad del tráfico mundial de la red, eh, está sustentado sobre sitios WordPress, sean la versión .org o .com, quiere decir, la versión que se instala open source o la que se utiliza desde, desde el, uh, la página web de WordPress oficial y... Tienen un ejército, podemos llamar, de happiness engineers, de ingenieros de felicidad. Por cierto, vamos a tener uno de estos happiness engineers en un curso de verano maravilloso en Cádiz, que responden a todas las preguntas de, eh, de todos los utilizadores de WordPress, tanto en foros, como en tickets abiertos, como en chats. En chats, quiere decir, de manera sincrónica. Esto es impresionante. Y los Happiness Engineers, desde el primer día, para poder responder a todas estas preguntas, tienen acceso total a todos los blogs, a los 90 millones creo que andaban, de blogs, uh, incluido hasta el del presidente de un país si es que tiene un blog. Tienen que tener un medio brutal de aprendizaje rápido y esto lo logran a través de un sistema de, que trasciende bien que esto no es una experiencia educativa del sistema educativo al, ISO, al, al uso o de aprendizaje del sistema educativo, pero es una experiencia de aprendizaje brutal que sustentan sobre blogs, blogs funcionando como foros, porque Wordpress permite funcionar como foros, más Slack generando todo esto una base de conocimiento distribuida y dispersa, viva, que se va actualizando a cada interacción y que y aquí eh, concluyo, maravilla, precioso, eh, está recogido en un manual como libro de instrucciones de todo esto, eh, un pequeño manualito que a los nuevos participantes, a los nuevos Happiness Engineers, yo tuve la oportunidad de estar un, una, durante una fracción de tiempo allí, te dan uh, esta guía que se llama Welcome to the Chaos. No tienen, y así... Uh, debiéramos quedarnos con esta reflexión, no tienen como empresa, y empresa, como podéis imaginar, seria, que no son cuatro amiguetes, ningún reparo en decir que utilizan el caos como recurso metodológico para el aprendizaje, como llevamos diciendo en esta presentación también uh, los compañeros, a la compañera Marta y el compañero Gabelas en la anterior. Y con el caos, os dejo, si es que no ha habido caos ya suficiente en esta porción de, del webinar. Pues muchas gracias Raúl.